En el, en el, en el tamaño o sea, de la goma Fácilmente 3 o 4 mil gomas al día se Fácil, fácilmente Entonces cuando empieza a separarse hay unos sacos que tienen un polvillo negro bien fino, ¿qué es eso? Pues básicamente ahí es que hacemos lo, ¿verdad? La, la distinción de los tipos de materiales Tenemos el primer corte antes mencionado como el 3 cuartos pulgadas. A ese 3 cuartos pulgadas lo seguimos triturando y obtenemos tres tipos de derivados distintos Tenemos el polvillo, que es el mesh 30 que vimos ¿verdad? Sí. que se usa en las carreteras eh, o emulsiones industriales tenemos otro corte que es de 0.8 milímetros a 2.5, que mayormente es para mercados de relleno de cepas artificiales, y un 2 a 4 milímetros que estamos usándolo para todo lo que son los zetas prefabricados. O sea, ¿qué ¿sí es posible que también esto que se está haciendo aquí sirva para que por fin se acaben los hoyos en las carreteras? amén ah, así también estamos, claro que sí. sí. Es realmente un producto que se, que se, se mezcla con, con el asfalto, un 15, un 20%, y le da una, una duración a las a la topas asfálticas. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches Puerto Rico. Les saluda José Juan Tañón Díaz acompañándolos hoy jueves 27 de abril para presentar los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica. Los sorteos serán certificados por el auditor Orlando Tristani de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro en Contani y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Y el Powerball sigue en aumento. Cifra millonaria que ya son 51 millones de dólares los que se puede llevar el sábado. Así que salga a realizar sus jugadas a tiempo, no lo olvide. Mientras que Loto Cash también está en los millones. Cuenta con el gran acumulado de 2.200.000 dólares para mañana viernes, que son buenísimos. Al igual que la doble revancha, que le espera con 125.000 dólares. Atrévete a cambiar tu suerte con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando,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 es el 7, el 7, el número ganador en el Pega 2 es el 2, 7, el 27, continuamos con el sorteo del Pega 3, mucha suerte mi gente y nos preparamos para recibir el primer número, que es el 7, el 7, segundo número, es el 2, el 2, tercer número por ahí viene y es el 2 repite el 2 el número ganador en el pega 3 es el 7 2 el 722 finalizamos con el sorteo del pega 4 mi gente recibimos el primer número que es el 7 el 7 segundo número el 0 el 0 tercer número es el 2 el 2 último número en pega 4 es el 2 repite el 2 el número ganador en el pega 4 es el 7 0 2 2 el 7022 muchas felicidades a todos los ganadores de la noche de hoy no olvides visitar nuestra página oficial loteríasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Okay. En una entrevista que tuvimos y en una literatura que trajimos de Italia vi que este material de nosotros se puede usar para hacer pistas de, de track and field y están aprobadas por la IA Es correcto Esa superficie sintética de las pistas He visto una serie de adoquines, ladrillos, losas, que están haciendo más también. Está correcto. Dentro de, de, dentro de uno, ¿verdad?, de los destinos de esta goma, tenemos a hacer facilidades deportivas, que actualmente estamos eh, haciendo una engañazgo, que nos da mucha felicidad, ¿verdad?, que el pueblo Puerto Rico confía en nosotros. Eh, a esta goma, una, una pista de track and film, el 60% de la goma que se, que se pone en la pista es la pista que fabricamos aquí en Puerto Rico en nuestras facilidades. He visto que tienen varios colores. Correcto. Blanco... Tenemos gris, rojo, marrón, verde, azul, negro y... Blanco y como almendras y sí, Es correcto. Es correcto. Tenemos, sí. Y podemos seguir okay. creciendo los colores. Ese color no es pintado, es integrado. Eso el dura. Es correcto. El, correcto. El, el concepto es que, que se encapsula el, el, el color. tenemos certificado el color por 12 años. Es un montón de años. O sea que una vez yo llevo ese molde rojo a mi casa o blanco, él va a estar... Con ese color va a estar ahí 10 o 12 años. 10 o 12 años, fácil. Y, y yo vi también que se están haciendo playground. Playground, correcto. Una de las particulares de nosotros es que fabricamos ese, ese gránulo. Nosotros también lo encapsulamos. quitamos y hacemos lo que se llama en inglés wet pour. ¿Verdad?